Hola, hola, hola, buen día. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis, saliendo en vivo por YouTube, Facebook, WhatsApp. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a hablar hoy de la verdad. Hoy nos vamos a enterar qué es lo que está pasando con la energía, y de qué manera es que el sistema capitalista se destruyó. Muchas personas preguntan que si es verdad eh, acerca de la tecnología que estamos manejando, entonces bueno, era bueno hacer un video en vivo mostrando la tecnología que va a destruir al sistema capitalista. <coughs> bueno, ahora mismo estoy buscando este mismo video en mi celular para ver si podemos eh, ver el cambio de pantalla. A ver, a la una de lado dos y a las tres. Ahí cambia, ahí volvimos, pero tengo que ver si cambia o no cambia. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Vamos a ver. A ver si, si, si lo puedo ver en mi celular, porque esto es una locura. Acá está. Destrucción del sistema capitalista en vivo y en directo. A ver si lo puedo ver desde acá. Ahí está. Vamos a bajarle el volumen. Ahí está. Entonces, eh, yo me voy a la otra pantalla y voy a cambiar una imagen dos imágenes tres imágenes y volvemos para atrás Así que ahora tengo que ver si en mi celular estas imágenes cambian o no bueno eh, estoy bien Daniela también eh, estamos buscando una casa acá en Guanajuato para poder vivir y bueno ya se emprendió el proyecto Runcorf OVNI, ya tenemos un lugar, ahí cambió, mirá qué bueno, bien, perfecto, entonces estamos perfectos. Estamos buscando un lugar para vivir, para poder estar cerca del proyecto que ya se armó, por un lado son conferencias que voy a estar dando próximamente en Guanajuato, y voy a estar haciendo algunos streaming en vivo. Eh, bueno, eh, toda esta tecnología que voy a mostrar hoy, hoy la van a comprender todos, de una vez por todas, ¿por qué? Porque puedo poner imágenes. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo la patente de George Lapkowski. es la patente que a mí me llevó al conocimiento de toda la obra de Tesla, ya que George Lapkowski fue un discípulo de Tesla, que hizo lo que estamos viendo, es una antena que tiene aros, pero eso no es todo, sino que lo más interesante es dónde está conectada esta antena. <ríe> si vemos a la izquierda, vamos a ver al generador de Runcorv con su martillito. Bueno, a mí el analizar esta patente me llevó al descubrimiento verdadero de la energía fría. Pero bueno, primero vamos a analizar eh, un dibujo, un dibujo que hice ayer. Así que lo vamos a subir acá para que todos lo podamos ver. Que sería la versión más simple para hacer energía fría. Eh, ¿Dónde está acá? En descargas. Al final. Con este dibujo va a poder entender de qué se trata todo. Vamos a ponerle acá Tesla. Se queda. Y vamos a poner publicar. Bueno, eh, vamos a actualizar la página, así aparece, y vamos a analizar el tema de qué se trata la energía fría. Mucha gente dice, pero no entiendo lo que haces, así que bueno, esto me pareció una buena discusión para que, para que todos podamos comprender lo fácil que es hacer energía fría. Eh, vamos a mirar acá, ahí salió bien, perfecto. <coughs> Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que vemos acá en la imagen? Estamos viendo a la izquierda una bobina, una coil, que es una bobina de características las que uno le quiera dar, la podemos hacer con cualquier calibre, el núcleo puede ser de cualquier grosor, el núcleo puede estar compuesto de varillas, de hierro, simplemente alambre de, de hierro ese que compramos en la ferretería, y el calibre, bueno, como te decía, de cualquier grosorio, y el número de vueltas también, el número de vueltas que vos le quieras dar. Obviamente hay ciertos parámetros que te van a dar más energía o menos energía, pero el resultado final va a ser energía fría, o sea, energía contra electromotriz, y ahora vamos a entender qué es energía contra electromotriz ayer me llamó mucho la atención un comentario que me hizo una persona me dijo, Amenofis, es cierto tu tecnología, porque de ser así me gustaría estar en esto bueno, la cosa es que a través de ese comentario dije qué loco, ¿no? todavía hay gente que, que piensa que, que yo puedo llegar a ser un delirante y que estoy fantaseando una cosa de de, de la fantasía, ¿viste? Bueno, el tema es que yo no estoy fantaseando con ninguna fantasía, y lo que les estoy mostrando es verdaderamente lo que nos ocultaron. Por un lado yo tuve que hacer un descubrimiento, pero por el otro lado los inventos ya estaban hechos, desde 1880 y quizás un poco antes. Entonces, bueno, claro, o sea, tenemos que volver atrás en toda la historia, eh, si hoy por hoy no, nos cayera una ráfaga solar que nos dejara sin electricidad, tendríamos que volver al principio, al principio de cómo empezaba la gente a tener electricidad en sus casas. Bueno, este es el principio de cómo obtener electricidad, porque ellos primero digamos, descubrieron la corriente galvánica, que es la que estamos viendo en la batería de 12 voltios, y luego a través de una bobina descubrieron el alto voltaje, pero este alto voltaje no es o no era el que nosotros estamos acostumbrados a ver ahora. Nosotros, si decimos hoy, alto voltaje, los chicos, eh, todo el mundo, ¿no?, que ha incursionado un poco en la electricidad y en la electrónica, lo primero que van a pensar es, ah, sí, alto voltaje, un flyback. Un flyback es un transformador de alto voltaje que usan los televisores de tubos de rayos catódicos. Y si no, ¿en qué vamos a pensar? Ah, sí, van a decir, el transformador de un horno de microondas. Segundo, ¿viste? O sea, un transformador de alto voltaje. Y tercero, otros van a decir, ah, el balasto de un tubo fluorescente. ¿Viste? Los balastos de un tubo fluorescente, vos los conectás a 120 y te tiran 600, 1000, no me acuerdo cuánto. Y cuarto, van a decir, ah, sí, el transformador de alto voltaje para prender los, las luces de neón. ¿Viste? Esos son los cuatro dispositivos que hoy por hoy nos llegan a la mano para obtener alto voltaje. Pero ¿qué pasó? En 1880, ellos no descubrieron un alto voltaje positivo como el que hoy podemos llegar a tener, como decía, el flyback, el transformador de, de un tubo fluorescente y bla bla bla, el de microondas, bueno. Ellos lo que descubrieron era que al conectar una bobina a la batería, como estamos viendo, eh, y al desconectarla, en el momento que uno la desconecta del borne negativo, eh, el campo electromagnético de la bobina que se había inflado se desinfla, por lo tanto por el extremo de abajo, el que estamos viendo que va a un capacitor de alto voltaje, va a descargar una energía contraelectromotriz, o sea se infla positivo y se desinfla negativo y eléctrico, se infla electromagnético se desinfla eléctrico, se infla positivo se desinfla negativo, o sea que ahí donde dice energía fría, cold energy, que hay una flechita que dice capacitor de alto voltaje, vamos a obtener el campo electromagnético positivo pero desinflado, quiere decir contraelectromotriz. Cuando nosotros inflamos un campo electromagnético con energía positiva de una batería, por ejemplo, se forma un campo electromagnético creado con electrones, los famosos electrones. El tema es que cuando nosotros desconectamos esa bobina de la batería, se desinfla y en la desinflada esa, los electrones se rompen, generando iones. O sea que no solo vamos a tener en el capacitor de alto voltaje que muestra la flechita, una carga de alto voltaje negativa, sino que tampoco van a ser electrones, van a ser electrones que se han roto, o sea, iones, los iones son bolitas muy pequeñitas, mucho más pequeñitas que los electrones. Por lo tanto, si nosotros metemos la mano en ese polo, los iones van a avanzar por nuestra mano sin hacernos daño. ¿Mm? Van a pasar entre átomo y átomo, las bolitas son tan pequeñitas, que pasan entre los canales. ¿Y por qué digo entre los canales? Porque son bolitas negativas. Entonces usan los canales entre átomo y átomo para surcar su espacio, mientras que la energía positiva no, usa los átomos. Por eso la energía hace vibrar los átomos. Eh, si nosotros tocamos la corriente positiva, nos da un tremendo calambre. ¿Por qué? Porque la energía positiva va a usar los átomos de nuestro cuerpo para poder avanzar, nos hace vibrar entero. Pero la energía negativa, y sobre todo la contraelectromotriz, utiliza los canales que hay entre átomo y átomo sin tocarnos. O sea, podemos nosotros pasar a ser cables y no vamos a sentir la electricidad en nuestro cuerpo, o sea, en nuestros átomos, porque la energía contraelectromotriz va a usar los canales de energía negativa que hay entre átomo y átomo. Por lo tanto, va a usar nuestro cuerpo como conductor, pero no nos va a tocar ni un átomo. Entonces, lo que estamos viendo acá, a la izquierda una bobina, una batería y un conmutador. Este conmutador, ¿qué hace? Es una rueda que tiene cuatro contactos, como podemos ver, que gira gracias a un motor. Eh, lo podemos hacer a mano con, con una manija, pero eso sería en caso de que estemos en la prehistoria. Ahora, como contamos con, con recursos, le vamos a poner un motor para que gire este contactor. Este contactor, al girar, va a abrir y cerrar los contactos del polo negativo de la batería y la bobina. O sea, le va a entregar corriente a la bobina, pero inmediatamente después, cuando se corra, ya la bobina va a quedar sin el contacto energético y va a escupir en dirección contraria la energía contraelectromotriz. Al hacer esto se va a llenar el capacitor de alto voltaje. De esta manera nosotros en ese capacitor vamos a poder obtener energía fría, iónica, para poder hacer todo tipo de fenómenos de lo que hoy llamamos fenómenos paranormales, eh, ciencia ficción, bueno, un montón de cosas vamos a poder hacerle evitar un ovni con esto tan sencillo. Entonces, mucha gente me dice, vos Amenofi no inventaste nada, sacás todo de internet, y yo le tengo que decir, sí, eso es verdad. Yo soy no soy un inventor, yo soy un descubridor, o sea que descubrí la energía fría, pero inmediatamente tuve que ir a lo que ya se había inventado, porque si ya inventaron algo yo no puedo venir arriba a inventar otra cosa. En este momento, bueno, lo que estamos viendo lo hice yo, pero me basé en un dibujito que si vos lo ves vas a decir no entiendo nada, pero en este caso lo vas a entender. Entonces, bueno, tuve que basarme en las cosas que ya estaban hechas, porque ya estaban hechas, y simplemente nos la habían ocultado. Entonces, como no la ocultaron, nadie siguió haciendo planos así en 3D, por ejemplo. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es pasando las cosas de antes a, a poder comprenderlas de una manera más clara. Yo creo que en este momento todos pueden comprender lo que están viendo. Una batería, una bobina, un conmutador y un capacitor de alto voltaje. Bueno, como les decía, con cada contacto que la bobina tiene, cuando el conmutador está cerrado, se le infla un campo electromagnético de carácter positivo. Con cada vez que el conmutador se abra, la bobina va a escupir por el polo de abajo, ese verde que va hacia el capacitor, va a escupir toda la energía que había acumulado, esta bobina, pero de manera contraelectromotriz, de manera contraria, o sea, en sentido inverso a como venía. Esta energía es iónica y es negativa, y es mucho más pequeñita que un electrón, por lo tanto no nos daña. Y no solo eso, sino que tiene muchas cosas que hacen que las, las leyes de la termodinámica sean violadas, o sea, esta energía es una violadora de leyes de la termodinámica. Y bueno, nosotros, por ahí si nos ponemos a estudiar en la academia las leyes de la termodinámica, nos van a, a enseñar las leyes de la termodinámica, pero de la energía positiva, que ya tienen una ley, la energía no se crea ni se destruye. Pero en este caso que estamos viendo, que la energía se destruye, eh, se infla un campo electromagnético y luego se destruye y en eso que se destruye, escupe por un polo a la bobina esa destrucción de electrones, que el resultado es una masa de energía iónica negativa. Bueno, el tema con esta energía, que esta energía nos cura, con esta energía podemos hacer antigravedad, con esta energía negativa podemos teletransportarnos, podemos eh, desmaterializar materia y a la vez materializarla. Esta energía al ser negativa, de carácter negativo, eh, puede construir cosas, puede hacer, eh, podemos hacer rayos, el rayo de la muerte justamente, es con esta energía. Simplemente hay que acelerarla y recombinarla. Nada difícil, son cosas de niños, o sea, ¿por qué nos ocultaron esta energía? ¿Por qué es tan fácil el uso de esta energía? Es tan poco nocivo, o sea que hasta la podemos tocar, y tan destructora y tan constructora, que si nosotros aprendemos a usar esta energía, vamos a vivir gratis. Entonces, oh, se destruye el sistema capitalista. Así que bueno, este planito que vemos ahora es la destrucción del sistema capitalista. Esto sería la versión más fácil de hacer energía fría. Eh, simplemente tenemos que tener un motorcito para hacer girar este conmutador. Este conmutador que vemos ahí está en una patente de Tesla, o sea que nosotros podemos tener acceso a la construcción exacta de este conmutador, que es una rueda, que tiene dos contactos, pero estos contactos tienen ciertas particularidades para no sufrir el desgaste que provocaría la chispa en estos contactos. Así que bueno, son unas láminas de acero, que van superpuestas con unas láminas de mica, ¿viste? No son eh, directamente contactos pelados, así que tocan la rueda. Están cubiertos de mica, y esta mica apaga la chispa. Así que ahora vamos a ir... Eh, bueno, acá, a esta imagen, y lo que estamos viendo acá, uy, ¿qué hice? Hice cualquier cosa. Eh, ¿Dónde se pone la pantalla completa? Acá. Lo que estamos viendo acá es un sistema de retroalimentación negativa. Esto está en un museo. Y bueno, obviamente, los imbéciles eh, que han querido... Intentar probar de qué mierda se trata este dispositivo, le han conectado energía positiva. Y con energía positiva no vamos, pero no avanzamos ni un metro. En cambio, este sistema con energía negativa se retroalimenta y produce energía de la nada, o sea, ya viola la ley de la termodinámica. Bueno, y ahora les voy a explicar el funcionamiento para que lo podamos ver y de ver de qué se trata. A la derecha, hay como un jarro, como un vaso largo. Ese es un capacitor de alto voltaje. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Que es de vidrio, o bien puede ser de acetato. Acetato es un papel dieléctrico, muy dieléctrico, por lo tanto puede soportar alta tensión. Por afuera está revestido de papel de aluminio. En este caso usaban láminas de estaño, y no sé por qué utilizaban láminas de estaño pero si ellos la utilizaban es porque probaron todos los materiales y se quedaron con las láminas de estaño. El aluminio es radiante, el estaño es magnético, por lo tanto, si nosotros creamos un capacitor de alto voltaje con estaño, vamos a poder eh, albergar en su interior una carga magnética, que no es lo mismo que una carga radiante. La carga magnética es energía del éter, pero compactada, en cambio, eh, si lo hiciéramos de aluminio, Estaríamos utilizando simplemente una carga radiante, que es muy poquita energía. Así que lo deben haber hecho de, de estaño, simplemente para albergar una buena carga magnética. Este capacitor va a llevar su carga magnética hacia la bobina que nosotros estamos viendo en el medio del circuito. Esta bobina tiene un primario, que es el que está conectado al capacitor, de un calibre, por lo que podemos ver ahí, es como de 2 milímetros o 3 milímetros, es un calibre grueso. Deben ser unas 30 vueltas, el núcleo de aire, y las espiras están separadas unos 3 o 4 milímetros entre sí. Luego arriba se le enrolla un calibre mucho más finito y muchas más vueltas. Ese calibre finito puede tener un kilómetro de alambre de 0,3 milímetros y la salida son esos dos cables blancos que vemos a la izquierda, que van a los postes. Esos postes ya es alta tensión y van a crear una chispa entre medio de las dos bolitas de bronce. Eh, esos dos electrodos que crean la chispa, que va a ser una chispa negativa por cierto, tienen bolitas. ¿Por qué? Para que no se fugue la energía. Si ustedes ven el circuito, por todos lados van a encontrar bolitas, que es para que no se fugue la energía. Bueno, ¿qué pasa? con estos dos electrodos a la izquierda, van a generar una chispa, pero ¿cómo es que se retroalimenta este circuito? Y ahora vamos a ver este punto tan importante, porque con este circuito nosotros simplemente cargando una chispa vamos a poder hacer andar el circuito y que produzca energía constante. El tema es así, nosotros cargamos con un magiclick, con un chispero de esos de cocina, le cargamos a, al rombo que hay a la derecha abajo, ahí ven en el vástago que va arriba del capacitor, vamos a ver que hay un rombo en la parte de abajo. Ese rombo de cobre es una antena de microondas. Por lo tanto, va a recoger todas las microondas que se produzcan. Entonces, a la izquierda, en el chispero este de las dos bolitas, la salida de alta tensión, a la izquierda, en la mitad, se va a producir una chispa de energía eh, negativa, esa chispa viaja por el aire y es tomada por el rombo, que es la antena de microondas que habíamos dicho, o sea que por cada chispa que a la izquierda se produzca, esa chispa va a emitir ondas que van a ser recepcionadas por el rombo que se encuentra en el vástago del capacitor, en la parte que nosotros llamamos positiva, la que va hacia adentro. Bueno, entonces ahí podemos ver el ciclo de retroalimentación de este pequeño y sencillo circuito. Por cada chispa que se produzca, el capacitor va a ser llenado nuevamente, luego el capacitor va a, a, digamos, a llevar esa carga a la bobina y el ciclo se va a repetir una y otra vez. Si nosotros vemos a la derecha abajo, vamos a ver también que hay dos bolitas. Eso se llama salto de chispa, por lo tanto... Toda la energía que agarre el capacitor, ese salto de chispa que está abajo a la derecha, va a ser conmutada en la bobina primaria. Entonces de esta manera nosotros podemos desarrollar un ciclaje, es como decir corriente alterna. Bueno, fíjense qué sencillo que es esto, este circuito, y este es el circuito que realmente destruyó el sistema, y lo tenían tan bien escondido que lo habían puesto en las narices de todo. O sea, si nosotros vamos a un museo Tesla, ¿vamos a encontrar este circuito? Pues coños, que lo tenemos en la nariz. Pero ¿qué pasa? Con nuestro cerebro eh, moderno, nosotros vamos a decir, a ver, ¿qué pasa si le pongo corriente de alto voltaje? Y le vamos a poner corriente positiva y no va a ir para ningún lado. Entonces, ese es el gran secreto, es que no nos tenían nada escondido. Lo teníamos todo en la nariz pero era todo con corriente negativa. Bueno, acá tenemos la patente de Lapkowski. Hoy por hoy, si vos te compras un equipo Lapkowski, eh, va a ser igual a esto, salvo la parte donde dice T y donde dice B corta. Donde dice P y donde dice S. Ese módulo que vemos ahí, que es el generador de Runcorf, o sea, un transformador de corriente negativa, hoy por hoy, está suplantado por un maldito transformador de corriente positiva. Entonces, si hoy por hoy nosotros nos compramos un equipo Lapkowski para curarnos, nos enferma, porque nos tira electrones. Esa es la gran equivocación. Entonces, imagínense, Lapkowski con este equipo curaba enfermos de cáncer terminales, o sea, cuando yo, el hospital ya no podía más con una persona, se lo mandaban a Lapkowski, Lapkowski los ponían en esta antena y se curaban. Y hoy por hoy te querés comprar el mismo equipo y te lo venden igual, con la antena hermosa esa de caños en eh, forma eh, cilíndrica, circular, perdón. Y bueno, todo el circuito igual, menos la fuente de alto voltaje, que no es negativa, es positiva al día de hoy. Entonces no se enferma, como les decía. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque hay muchas personas que se están haciendo la terapia de Lapkowski usando el mismo aparato, pero con un transformador de alta tensión. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque tenemos que despertar de una vez por todas. No podemos seguir usando tecnología Tesla con corriente positiva. O sea, es una burrada total. Hay gente que quiere hacer antigravedad, y utiliza las bobinas panqueque de Tesla y les ponen alto voltaje positivo. Es una gran burrada. Entonces, vamos a tener que hacernos amigos de la energía negativa. Y bueno, y yo les vengo mostrando el Runcorf. y la gente dice, sí, pero es muy difícil. Bueno, ahí yo les hice el planito para que ya no sea tan difícil. O sea, vuelvan a observar este dibujo y díganme si esto es tan difícil. Esto es una pavada, realmente es una pavada y vamos a obtener cualquier cantidad de energía fría. Y digo, ¿por qué cualquier cantidad? Porque en la bobina que está a la izquierda, si nosotros le ponemos 300 vueltas de calibre 3 milímetros o 4, vamos a sacar pero una guasada de energía fría. Obviamente, si hacemos una bobina de un milímetro y le ponemos 30 vueltas, vamos a sacar un poquito de energía fría. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de energía fría que vamos a sacar? Depende de la cantidad de vueltas que nosotros vayamos a darle a nuestra bobina, y depende del calibre que nosotros vayamos a usar. Cuanto más grueso, la fuerza contraelectromotriz va a ser mayor. Así que, eso es todo. O sea, acá tenemos lo más simple que te podrías haber imaginado. Recuerden siempre que el conmutador va entre un polo de la bobina, cualquiera de los dos, y el polo negativo de la batería. Nosotros vamos a usar como polos de energía fría un polo de la batería, que es el, el negativo, y como otro polo, el de la bobina que nos esté dando la contraelectromotriz. Así que bueno... Ahora ya nadie puede decir que la ciencia que Amenofis está mostrando está basada en, en la fantasía, porque realmente yo no tuve ya que inventar nada, estaba todo inventado, yo solo descubrí la energía fría. Así que bueno, acá tenemos a Lapkowski con su antena musical, si ustedes ven en los aros, hay letras, está la A, la B, la C, la D, la E y la F. ¿Qué significa eso? Que el aro de afuera está afinado en la A, el que le sigue en Si, el que le sigue en Do, que es la C, el que le sigue en Re, que es la D, el que le sigue, el anteúltimo, es la E, que es la nota Mi, y el más chiquito de adentro, Fa, que es la F. Entonces, esta antena transmite todas las ondas musicales, pero con energía fría. Vos te pones entre medio de esta, de esta antena y otra más, y te curás de todo. Con energía musical fría, imagínate, hace que tus células se vuelvan musicales, tu cuerpo vuelva a entrar en resonancia. O sea, esta antena es mágica. Es el, el sistema de curación más hermoso que alguien haya hecho en el mundo. Solo que hoy por hoy, quieres comprar uno y te lo venden con un transformador de electrones. O sea, energía positiva. Y te enfermas musicalmente hablando. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Una chispa entre dos electrodos de una chispa de energía negativa disrumpe la partícula fundamental de aéter. ¿Por qué la disrumpe? Porque los dos polos son negativos. O sea, la aprietan. Dos polos negativos repelen. Entonces, cuando se chocan, aplastan a la partícula fundamental de aéter. Pero luego, los dos imanes que están en modo atracción la van a volver a despegar y así viene la otra chispa y aprieta, y los imanes despegan. De esta manera nosotros podemos hacer oscilar una partícula fundamental de aéter entre dos electrodos. Bueno, ¿qué más? Esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos oscilar una partícula fundamental de aéter, o sea, energía negativa, a través de dos polos negativos. Se aprieta y crea el disco del medio, luego los imanes, atraen de nuevo, la separan y crean los dos conos, los dos vórtices, y de esta manera oscila una partícula fundamental de aéter. Este es un modelo que yo no sé quién lo hizo, lo encontré por ahí, pero está muy acertado. Si ustedes ven en el medio, no es un solo disco, son dos discos. Eso es lo que nosotros llamamos campo gravitacional, y son dos discos electromagnéticos que emiten ondas, y por el medio entran los anillos de magnetismo nuclear débil. O sea, entran por el medio anillos de magnetismo nuclear débil y por los dos discos de afuera salen, el de arriba y el de abajo, no no los vórtices, sino los discos del medio, salen ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son las que hacen levitar un objeto. Y a través de los anillos concéntricos magnéticos nucleares débiles que se van a meter entre medio de esas dos placas, nosotros podemos alterar la materia, o sea, podemos hacer que un árbol de pera dé manzana, podemos hacer que un conejo se convierta en gato, a través de la energía fría y la resonancia, obviamente. O sea, esta ciencia nos viene a dar las posibilidades de ser Dios realmente. Bueno, acá estamos viendo el interior de un ovni, o sea, este es el motor del ovni, y que en realidad no es un motor, es un reactor de energía fría. Eh, arriba y abajo, vemos dos cositos negros en forma de T, esos son los electrodos que van a generar una chispa en el baricentro. Estas dos carcasas de acero, como verán, tienen un sándwich en el medio, el sándwich está compuesto por un disco de aluminio al medio, y dos discos de plástico que son los verdes, que están uno arriba y uno abajo, quiere decir que los cuencos de acero no se están tocando unos con otros, y eso permite que puedan albergar una carga, pero que a la vez esa carga se disrumpa en el baricentro a través de los electrodos que en este momento no se ven. Están adentro. Bueno, acá está el ovni de Tesla. ¿Por qué hay una patente de un ovni y nadie puede hacer un ovni? A ver, adivinen. Muy bien, porque todo el mundo prueba este sistema con energía positiva. Y bueno, y les voy a decir la verdad, si ustedes hacen un ovni y le ponen energía positiva de alto voltaje, el OVNI se va a elevar del piso medio metro, pero hasta ahí van a llegar. Ahora, si le ponen energía negativa, se va a la mierda literalmente hablando. O sea, todo el peso que tenía arriba, lo pasa a tener abajo, el OVNI se va, se cae para arriba, mejor dicho. A la derecha que vemos, un disco de Faraday, el primer generador homopolar. Al medio que vemos, dos giroscopios. ¿Eso es todo? Eso es todo. Al medio de los dos giroscopios hay otro giroscopio. Bueno, con ese giroscopio maniobras el OVNI. Fíjense que en el giroscopio del medio hay una manivela que va hacia arriba, que dice C. Bueno, ese es el control del capitán del OVNI, mueve esa palanca y el giroscopio del medio se mueve. Si vos lo mueves para un costado, el OVNI dobla. Bueno, este OVNI eh, son cuatro giroscopios. Es un disco de Faraday, que es el primer generador homopolar. ¿Por qué eso no se usa más? Porque generaba energía radiante, o sea, energía negativa. Por eso anda muy bien adentro de un ovni. Es un disco de, de cobre que gira y tiene un imán muy cerquita, con el norte mirando hacia el disco de cobre. Entonces, el magnetismo al atravesar el disco de cobre, y luego el disco de cobre al girar, perpendiculariza las líneas magnéticas y las convierte en radiantes. Entonces, con unos cepillitos, podés sacar el polo negativo, el polo positivo, y pones un polo abajo y un polo arriba de la carcasa del OVNI. O sea que la mitad del OVNI está negativa, la de abajo, y la mitad del OVNI está positiva, que es la de arriba. Cuando digo negativo y positivo, no estoy hablando del negativo y positivo que vos conocés. Estoy hablando de magnético radiante, que son energías subatómicas. También tienen su polaridad negativo y positivo, o sea, la magnética es negativa y la radiante es positiva. Así que la radiante va arriba y la magnética va abajo. De esta manera, el aéter se abre, luego se cierra y el ovni se cae para arriba. Acá estamos viendo el reactor de energía fría, como les decía, con este pequeño reactor nosotros podemos disruptir una partícula fundamental de aéter y al estar al vacío, esta partícula se inflaciona, haciéndose muy grande, haciéndose una bola de luz, que es la bola de luz que nosotros vemos en el cielo cuando vemos un OVNI. Nosotros no vemos esto, nosotros vemos una bola de luz. Bueno, acá estamos viendo la patente, ¿cómo es posible que esté la patente del reactor de un OVNI en Internet? Entonces, o sea, ustedes se dan cuenta, yo no tengo que inventar nada, ya estaba todo inventado y estaba acá. El tema es que los pelotudos ven esta patente y dicen... A ver, esto no funciona. ¿Por qué? Porque ahí que vemos que hay una batería. ¿Cómo va a funcionar esto con una batería? Bueno, yo les voy a contar un secreto. Otra cosa que descubrí es que todos estos inventores de 1800 y 1900, cuando patentaban algo, obviaban ponerle el generador de Runcorf, porque todo el mundo usaba el generador de Runcorf. Entonces, ¿quién carajo iba a pensar de ellos ¿no? que en el futuro lo iban a suprimir? Entonces directamente hacían las patentes y para ellos era más que evidente y para cualquiera que viera esta patente era más que evidente que esa batería iba conectada a un generador de Runcor. Entonces bueno, ¿quién iba a pensar que la energía, en, quién iba a pensar en 1800 y en 1900 que la energía de ser negativa iba a pasar a ser positiva? ¿Por qué pasó a ser positiva? Para, para, para que nos la puedan cobrar. De esta manera nos cobraban la energía y nosotros la teníamos que pagar, pero la energía negativa no se puede cobrar. ¿Por qué? Porque viaja por el aire. ¿Cómo viaja por el aire? Sí, utiliza el aire como si fuera un cable. Nosotros hoy por hoy, para llevar la energía positiva de un lado al otro, tenemos que usar cables. Bueno, con la energía negativa no tenemos que usar cables. Yo si quiero mandarte a tu casa energía negativa, te la mando por el aire. Y vos simplemente tenés que poner en el techo de tu casa una antena y listo, agarraste la energía como si fuera ondas de radio, pero energía, energía totalmente eléctrica, que vas a poder prender motores, luces y todo lo que vos quieras en tu casa. Así que bueno, hoy con este video vamos a romper el maldito monopolio Illuminati, Mason, Rothschild, alienígena, más, eh, mormón, católico, toda esa gente que nos quiere tener de rodillas, clamando por una miga de pan. Hoy destruimos todo eso con un simple video a través del Facebook. Así que bueno, eso. Eh, tan simple como eso. La gente dice, pero cómo no, esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque si esto fuera verdad, vos ya tendrías que estar muerto. Bueno, pero cómo, cómo es esto. ¿Cómo es esto? Porque yo no estoy muerto, yo estoy utilizando la plataforma del Facebook para romper todo el sistema capitalista y, y yo miro por la ventana y no hay ninguna gente de la CIA entrando de cabeza para matarme. Es más, llevo años haciendo esto, despertando personas, eh, ya han hecho flotas de, de ovnis, por ejemplo, y los ovnis ya están volando. ¿Y cómo es que yo sigo acá sentado mostrándole a todos la verdad y que la verdad sea tan fácil que la puedas hacer en el garage de tu casa? Que puedas descubrir el secreto de Nikola Tesla desde el Facebook, desde el Google, desde el YouTube y desde el WhatsApp, y que a mí no me maten, explíquenme eso a mí, porque yo llevo años pensando que en cualquier momento me van a matar, y los días corren, transcurren, y yo todavía jamás vi un hombre de negro, jamás me tocó la puerta un agente de la CIA, es más, qué sé yo, esperé tanto ese momento, porque yo decía, bueno, si viene un agente de la CIA, por lo menos eh, me puede llegar a, a ayudar, una donación, nada, me, me terminaron ayudando ustedes, a poder sobrevivir a través de esta enfermedad que padezco pero bueno, ¿qué quieren que les diga? la vida es así para un afásico parece que ser afásico es que estás invisible para, para estos imbéciles, controladores, manipuladores psicópatas, así que bueno este es el reactor del OVNI original, la patente de Karl Chapeller la cual descubrió Hitler y con la cual hizo el Hovneb 1. El Hovnivu 1 es una fucking estructura de madera enchapada con aluminio por afuera y adentro tiene este reactor de energía fría. Obviamente también tiene el Runkorf. Bueno, después mezclaron el Haubnibu 1, que es la carcasa del OVNI, con esto al medio, le pusieron cuatro giroscopios, porque cuando supuestamente murió Tesla, que Tesla no murió, <coughs> Tesla está vivo, y viajando por el espacio, o sea, pónganse a pensar, una persona que hizo un ovni, y no lo hizo solo en un papel, sino que hizo la nave real, y volaba y salía para el espacio, ¿cómo va a estar muerto? Pónganse a pensar, esta tecnología no solo te cura de cualquier enfermedad, sino que te, eh, te escuda de la radiación cósmica, o sea, dejas de envejecer y empezás a rejuvenecer. Entonces, ¿qué pasó con Tesla? Porque cuando vemos las fotos de Tesla vemos a un viejito decrépito, que no es tan parecido al Tesla que nosotros conocemos, es porque Tesla jamás envejeció. ¿Cómo va a envejecer alguien que está con la energía fría constantemente? Entonces agarraron y pusieron las fotos de un viejito, que puede ser el, el abuelo de Tesla, no sé, el tío de Tesla, algún pariente de Tesla, y ahí está, el viejito. O sea, no se crean todo lo que vean por internet porque la historia es muy diferente. Y cuando nosotros tengamos acceso a esta tecnología, cuando vos puedas hacer con en tu casa, con, con las cosas que andan tiradas, energía fría, vas a ver cómo tu cuerpo empieza a rejuvenecer y se te curan todas las enfermedades. Ahí vemos el centro del reactor frío que dispara la energía negativa y en el baricentro se disrumpe una partícula de fundamental de éter o sea, se aplasta y luego los imanes la... la ¿Cómo es esa palabra? Nunca me sale. La energía negativa la aplasta y los imanes la expanden, ¿será esa la palabra? Aplasta, expande, o sea, eso significa oscilar, y lo hace a una velocidad como de 2 billones de hercios por segundo, imagínense, o sea, y al estar al vacío, la partícula se inflaciona. o sea, se hace muy grande, o sea que el ovni viaja adentro de la chispa que provoca en su reactor de energía fría. Bueno, ahí estamos viendo mi versión, del OVNI de Tesla. Muchos preguntan, ¿pero por qué le pusiste la palabra marihuana? Y le puse la palabra marihuana para que esta tecnología no caiga en manos de cualquier estúpido. Cuando digo estúpido, hablo de académicos, militares, eh, agentes del gobierno. Imagínense, eh, si, o sea, ¿por qué yo no estoy muerto? Y yo no estoy muerto por haberle puesto la palabra marihuana a todos mis inventos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa cuando un agente del gobierno ve la patente de mi OVNI, dice, este es un drogadicto estúpido loco de la mente. Entonces, ya no tienen que hacer nada porque yo lo hice, me lo hice a mí mismo, pero ¿qué pasa? Me lo hice a mí mismo para que ellos se quedaran tranquilos. En cambio la gente cuando vio la palabra marihuana dijo, ah, Amenofi es muy inteligente, se trolea él mismo para poder estar desaparecido de toda la, la gente seria o sea, mis trabajos, yo hice que no sean serios, para justamente cubrirme de la fucking seriedad de este mundo que hace que estemos esclavizados en toda la mierda que estamos esclavizados. Así que, le puse marihuana para poder ocultar mis trabajos de la gente muy mala. ¿Qué vemos acá? Vemos lo mismo, una carcasa en forma de lenteja que está dividida en dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo, o sea, el aluminio de abajo no se toca con el de arriba, al medio abajo vemos el reactor de energía fría, donde está llevando por un canal que está pintado en verde la energía magnética y electrifica la parte de abajo de manera magnética y por un canal rojo electrifica la parte de arriba. Entonces de esta manera el OVNI crea un escudo de energía electromagnética pero de carácter subatómico que hace que la energía del éter que venía de arriba no puede atravesar el OVNI y darle el peso correspondiente, entonces se abre y luego se remolina abajo. El OVNI queda fuera de la Matrix, y es por eso que puede viajar a velocidad superior a la, a la lumínica, o sea, de la luz. Bueno, acá estamos viendo un bimana que yo hice que para que podamos viajar muchas personas. Lo lindo de estas naves... Eh, como pueden ver también tenemos una carcasa de aluminio que es radiante, abajo es magnética, vemos eh, el reactor de implosión de Carles Capeller y vemos los giroscopios estabilizadores. Eh, ¿Qué pasa con este vehículo? Nosotros nos subimos al vehículo y le apretamos el botón de encendido y este vehículo en dos segundos dio la vuelta al mundo a la velocidad de la luz, imagínense, es muy rápido, nosotros podemos hacer una despoblación inmediata en caso de tragedia por explosión de un volcán, por ejemplo, en muy poco tiempo, pero en minutos, podemos rescatar a todas las personas de un lugar que estén a punto de morir por una tragedia como la que pasó en Guatemala. O sea, con una nave nosotros podemos rescatar a todo el mundo en cuestión de dos minutos, porque esta nave los recorridos los hace de inmediato. Entonces nosotros subimos a la gente, en dos segundos la la tenemos a kilómetros de distancia, la bajamos, volvemos de nuevo en dos segundos y volvemos a rescatar a más gente. Entonces, con esta tecnología, nunca más va a haber muertes por desastres naturales. Podemos rescatar a gente de tsunamis, de terremotos, en tiempos pero súper rápidos. Bueno, la esfera capacitor que actúa por sobrecarga de alta tensión, o sea, que nosotros le vamos a dar la la alta tensión a las dos carcasas de arriba y de abajo y cuando logren la tensión suficiente van a disparar la chispa y esa chispa se va a disruptir en una partícula fundamental de aéter. Acá tenemos el modelito del ovniamenophis que tiene el reactor de energía fría al medio, los cuatro giroscopios y otra vez la carcasa de aluminio electrificada por arriba y por abajo. O sea, la ciencia es tan tonta, tan boba, y nosotros somos tan complicados que no podemos ver la verdad ni aunque la tengamos delante de la nariz en el Facebook de todos los días. Aparte, esto es mentira. ¿Cómo Amenofis nos va a mostrar la tecnología que, que destruye a la élite, a los masones, a los Rothschild, a los mormones, a la Iglesia Católica y al Vaticano y a los alienígenas? ¿Cómo nos va a estar mostrando eso por el Facebook? No, señor. Esto, a Amenofis, lo tendría que estar mostrando en una plataforma secreta, es más. Debería estar en la Deep Blue, ¿cómo es? La Deep Web. ¿No? Ahí yo tendría que estar para que esto sea cierto, claro. Entonces después los estúpidos saldrían a decir, miren esto, lo saqué de la Deep Web. Porque me da risa a veces que, que me digan, mira, Amenofis, esto lo saqué de la Deep Web. Y me muestran pelotudeces que están en la Internet. Y encima me lo muestran a mí, que vengo a destrozar y a destruir y a romper toda esa mierda, y no solo es todo el sistema capitalista. Voy a destruir la fucking ignorancia que nos mantiene sumidos en esta esclavitud. Porque realmente llevo años mostrando esto, y la gente sigue diciendo lo mismo. No, esto es faque, porque ¿cómo lo va a mostrar por el YouTube? ¿Cómo lo va a mostrar por el Facebook? Entonces la Fasico va juntando ira día tras día, va eh, confabulando todo tipo de insultos de todas clases, a medida que viaja por el mundo, va recopilando diferentes insultos nuevos, y va a llegar un día que los va a insultar en todos los idiomas, porque, viste, esto ya es el colmo, que yo tenga que transmitir por Facebook la verdad, y el estúpido me diga, esto es faque, porque esto tendría que estar en la deep web. Bueno, esta está muy chiquitita, pero podemos ver también que a la fuerza esa, o sea, ahí está el pedazo de disco de, del OVNI, este es un dibujo de Tesla, creo, <coughs> o de Line, que es un discípulo de Tesla. Pero ellos llaman a, a la energía esa, ahí no lo veo, uy, esta máquina es alucinante. Pero como ven, esta máquina está en el museo, con esta máquina Tesla transmitía a otros planetas y podía escuchar conversaciones de otros planetas, pero hoy por hoy la quieren hacer andar y los estúpidos le ponen energía de alta tensión positiva. Váyanse a la mierda. Es con energía negativa, con, con la fucking fuerza electromotriz, que es energía divina, es la energía de Dios. Y con esto yo les quiero aclarar algo. Vos dirás, no, Andrew bacardi de la Fuente descubrió no sé qué, y el doctor Meheran Tabacoli Keshi, ingeniero nuclear, descubrió otra mierda, pero toda esa energía... Es diabólica, es satánica. ¿Por qué? Porque están rompiendo el volumen de energía de una manera diabólica. Y fíjense una cosa, eh, por un lado Keye nos muestra una tecnología a la cual nos costó un huevo llegar a hacer una penkeche. ¿Por qué nos costó tanto? Porque el tipo distorsiona su información, primero te dice que era así, después te dice que es asá, después te dice que, ¿viste? Y uno gasta tiempo, plata, materiales y te peleas con todos los parientes porque te tratan de loco y vos decís, no, esto tiene que salir adelante. Y al final era una mierda de un tipo que te está tirando de amigajas la información y supuestamente su ovni no lo tiene nadie, y así nos tiene, hace cuántos años nos tiene el hijo de puta de Quelle que nos va a mostrar la información, así que queye, si estás viendo este video, andate bien a la mierda, hijo de remil, puta, eh, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo en tu nacionalidad, pero si cuando me la acuerde voy a buscar un par de insultos en tu nacionalidad para insultarte, hijo de puta, porque le hiciste creer a la gente cosas que no son. Y Andrew Bacardi de la Fuente, sos un viejo pelotudo hijo de puta que dentro de poco vas a estar muerto, desaparecido, y tu tecnología no la va a conocer nadie porque sos un forro, porque se la diste a las multinacionales, y no sirvió para nada porque mi información viene a aplastar a la tuya, porque sos una cucaracha capitalista de mierda, así que, abran los ojos. Acá hay una foto de Tesla con un aparato, obviamente, de energía negativa, generada con fuerza contra electromotriz, donde hay un pequeño radar que emite un rayo a su glándula pineal, y luego el proyector proyecta una imagen en la pared de sus pensamientos. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo es posible que en 1880 un hijo de puta podía proyectar sus pensamientos en la pared? Y hoy, 2018, ¿qué tenemos? Nada, nada de nada, todo es corriente positiva de la concha de su madre que no podemos hacer Nada, de nada, de nada. ¿Cómo es posible? ¿Somos nosotros unos ignorantes de mierda o es que la tecnología era re difícil? Opción A. Somos unos ignorantes de mierda. Y cuando viene Amenofis a decirnos la tecnología fácil, decimos, es faque, porque Amenofis tendría que estar muerto. Váyanse a la concha de su madre. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo el martillo del Runcorf. Y acá estamos viendo algo muy eh, loco. Digamos, eh, cuando hagamos el Runcorf, esta, esta pieza es una pieza de ingeniería total, si la ven, no es para nada fácil, digamos. Hay que hacerla con mucha precisión. Primero que nada, los contactos eléctricos tienen platino, para que las chispas eh, no se coman el metal, ni se peguen, ni se suelden. Pero, estamos viendo en el medio de la foto, un poco más arriba, que el martillo en la parte de la espalda tiene dos imancitos, entonces con estos dos imancitos eh, hacían que el martillo cuando se pegue, se pegaba con una rapidez, pero se despega con una velocidad lenta. Entonces al ponerle dos imancitos en la, en la parte de la espalda, provocaban que la velocidad de la desmagnetización sea más rápida. Hoy por hoy resolvimos eso, cambiando las varillas de hierro que lleva el núcleo del generador Runcor por unas varillas de soldar que tienen rutilio y tantalio. Y se desmagnetiza muy rápido. Bueno, acá estamos viendo el sistema de retroalimentación negativa de Nicolás Tesla. Lo que estamos viendo dentro del jarrito es una bobina de autoinducción. Y ese jarrito tiene que tener algo que ahí no lo tiene, Ahí hay aire. Pero ese, ese jarrito tiene que estar lleno de aceite mineral. Para que la, bote, la bobina autoinductiva esté sumergida en aceite dieléctrico mineral. Por lo tanto no hayan fugas, y el sistema, al no tener fugas, se retroalimenta de manera perfecta. Acá estamos viendo un tremendo generador de Runcorf. Acá estamos viendo... Ahí, esto está bueno, porque, por ejemplo, si vemos este, este pequeño planito, vamos a ver que ahí donde dice Magnet Coil, es un generador de Runcorf, pero ¡oh sorpresa! Tiene el primario nomás, no tiene secundario. Entonces con esto nosotros podemos ver... Lo mismo que yo les mostraba en la primera fotografía con la batería. Que con solo una bobina podemos obtener energía fría. En este caso, bueno, eh, mi planito tiene un conmutador, en este caso tiene un martillo. Es lo mismo, nosotros podemos a través de un martillo, Trembler, ahí dice Vib, ahí donde dice Vib es el vibrador, es el martillo. A través de esto podemos conmutar la energía. Eh, en la entrada dice 110 voltios AC o DC, yo les recomendaría que pongan AC, eh, DC, perdón, o sea, corriente continua, pero con corriente alterna, también, pónganse a pensar, la corriente alterna es positiva, entonces va a inflar un campo electromagnético positivo, que al desinflarse, se convierte en contraelectromotriz, entonces es lo mismo que usemos corriente alterna que corriente continua. Siempre el contraelectromotriz va a ser iónico negativo, por lo tanto vamos a tener los mismos efectos. Lo único es que con, con, si usamos corriente continua, ya este mismo sistema lo podemos poner arriba de un ovni, en una montaña donde no llegue la electricidad. Pero bueno, si lo quieren hacer con AC, o sea con corriente alterna, lo pueden hacer igual y van a poder obtener una muy buena energía fría negativa del efecto contraelectromotriz. Acá estamos viendo al generador de Runcorf en otro plano eh, con el capacitor abajo, un capacitor de alto voltaje, y si lo vemos bien, eso está hecho con, con aluminio, ¿no? Bueno, acá estamos viendo algo también muy interesante. Estamos viendo el, el núcleo de varillas de hierro con el bobinado primario, su respectivo martillo, el capacitor... Eh, la pila, bueno, pero arriba que vemos, ahí donde dice E, hay una chispa, es un salto de chispa, ahí donde dice G, es un, ese extremo se clava en la tierra, y del otro lado una antena. Bueno, esta es la manera más sencilla de que vos desde tu casa le puedas transmitir a, todas, a todos tus vecinos energía negativa por el aire, o sea, una de las salidas del runcor la clavamos en la tierra, y la otra salida la llevamos a una antena, y, oh, alucinante, todo el mundo tiene energía negativa. Obviamente, les voy a dar un secreto, no, no con cualquier frecuencia en el martillo del Runcorp vas a poder transmitir energía free, o sea, no fría, o sea, libre. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, vas a prender tu generador de Runcorp, y vas, como en este circuito, a transmitir energía por el aire. Pero si el martillo está en 30 Hz, vas a transmitir energía fría en 30 Hz. Pero cuando vos logres sincronizar en 8 Hz el martillo, en, en el salto de chispa que está ahí en E, se va a armar una chispa blanca, que es la chispa del número áureo O sea, si vos pones en sincronía de 8 Hz tu Runcorf, vas a tener dos salidas esas dos salidas van a ser de 8, 8 y 8, 16, o sea que en la chispa donde está la letra E, va a aparecer el número 16, que significa 1,618, o sea, vamos a hacer trabajar a nuestro generador de RUNCORF en el número Aureo, esto les, les encanta a todos, el número Aureo, ¿cuántos años pasamos para, para, para saber cómo era el tema de trabajar con el número Aureo? Bueno, acá lo tenemos, sincronizar el RUNCORF en 8 Hz, y vamos a estar trabajando en el número aureo. Y cuando eso suceda, de uno de los polos que va clavado a la Tierra, el RunCorp va a empezar a sacar energía magnética de la Tierra y la va a empezar a tirar por la antena. Entonces, vamos a, a estar usando nuestro RunCorp como una bomba que extrae energía de la Tierra. Entonces, vamos a estar emitiendo energía infinita por nuestra antena. Es así que vamos a llegar a muchos kilómetros a la redonda, sincronizando nuestro RUNCORF en 4 Hz. Bueno, este sería el sistema para tomar esa energía a través de una antena esférica. La tomamos, la hacemos bajar a un RUNCORF y luego la llevamos a un transformador para poder bajarle la frecuencia y tener energía eléctrica en nuestra casa. Acá tenemos, de nuevo, ahí abajo donde dice COIL, es un generador de RUNCORF, energía negativa. Luego vemos el salto de chispa. Ahí donde dice M, es una manijita para abrir y cerrar el Spark Gap, o sea, los dos electrodos. Y acá estamos viendo algo muy peculiar que son dos capacitores en la salida. ¿Por qué le pusieron dos capacitores en la salida? Ahí donde dice inner outer. O sea que tiene. Son dos frascos de aluminio, dos frascos de, de vidrio, perdón. Con papel de aluminio por dentro y por fuera. O sea, son capacitores jarros Leiden. Son. Una mierda, o sea, ni siquiera los tenemos que ir a comprar. Son los frascos que tiene la abuela ahí arriba de la alacena y le robamos dos frascos y ya hacemos energía infinita. Bueno, ¿por qué le pusieron dos frascos? Para poder romper un volumen de energía en dos. Esto lo descubrió Andrew Bacardi de la Fuente. Y yo, escuchando sus conferencias de mierda, dije, ah, mira el viejo, quería... Eh, ocultar su trabajo y al final terminó diciéndome lo que yo nunca tendría que haber escuchado, porque desde que escuché eso yo entendí esto, lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué le pusieron dos capacitores? Para poder romper un volumen de energía en dos. ¿Y dónde se vuelve a armar? Se vuelve a armar donde dice H, o sea, en la bobina primaria de Odin Resonator. Esa bobina vuelve a armar el volumen roto. Y cuando un volumen se rompe y se vuelve a armar, aparece la famosa gradiente de energía, o sea, energía de más. Y si el coil de abajo está resonando en cuatro, no solo aparece energía de más, sino energía infinita. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos en nuestra mano la llave hacia el universo, su comprensión, su manipulación, y vamos a ser libres, el tema es poner manos a la obra. Acá en Guanajuato yo ya me alíe con personas, y estoy buscando más personas que quieran aliarse en este grupo, porque empezamos a armar el OVNI. Vamos a documentarlo por YouTube, el RUNCORF, el OVNI, y bueno, para todas las personas directamente, porque en este momento estamos viendo un video de Facebook que no sé cuántas personas lo van a ver. Pero yo quiero llegar a todas las personas, así que bueno, Guanajuato va a ser la primer ciudad en el mundo eh, en tener un OVNI documentado por canal de YouTube y que vuele de verdad y que se haga invisible y haga todas las cosas que hace un OVNI. Así que empezamos, ya anoche hablamos con el equipo, estuve con, con las personas que quieren participar, están invitados todos a participar, así estés en China, puedes participar, ¿con qué? Donando para que podamos hacer un OVNI súper grande, o sea nosotros ahora vamos a empezar con nuestra platita, un OVNI chiquitito, y bueno, ya hay personas que van a colaborar eh, para el OVNI chiquito, pero si todos colaboráramos, eh, podríamos hacer un OVNI muy grande, así que están todos invitados, pueden hacer lo que quieran, desde viajar, desde donar, eh, trabajar en el proyecto Codo a Codo, están todos invitados, no importa que sean psicópatas, no importa que sean policías, agentes de la CIA, porque esta tecnología viene a liberarlos a todos, a todos, a todos, a todos, o sea, eh, todos están prendidos en el canal de Amenofis, hasta los de la NASA. Así que bueno, eh, yo les voy a pasar ahora dentro de un rato la tarjeta y el, la cuenta clave, o sea, el número clave, ah. para, para que puedan hacer donación y nosotros podamos comprar más madera para poder armar la carcasa de un omni grande, y las chapas, que son bastante caras, y los giroscopios, y armar eh, el reactor de energía fría, el Runcorf, bueno, todo eso va a estar documentado por Internet. Acá tenemos de nuevo el sistema de Tesla, solo que desde otra perspectiva. Ahí yo le puse una flecha diciendo, ¿qué pasó acá? Le sacaron el rombo, ¿no? O sea, fíjense que le sacaron el rombo ahí, y también se lo pulieron para que parezca que ahí no había nada. Pero ahí estaba el famoso rombo de cobre, que trabaja como una antena receptora de la energía fría que emite la chispa que está del otro lado. O sea, ese es el elemento clave para que este sistema que estamos viendo acá se vuelva retroalimentado. ¿Quién se la habrá sacado? No lo sabemos. Capaz que el mismo Tesla se la sacó. Esto lo hizo Tesla. Y capaz que dijo, no, le voy a sacar esto para que nadie sepa mi secreto. Tesla y la concha de tu madre. Pero bueno, no sé, capaz que no fue Tesla y fueron los que vinieron después para que nadie sepa nada, ¿viste? Acá estamos viendo el mismo circuito. ¿Mm? Y fíjense que hay dos cablecitos a la derecha que dice I y I, I. O sea, ahí le tenemos que conectar el RUNCORF. Entonces, cuando le conectamos el RUNCORF, el sistema arranca. Y una vez que arranca, se lo desconectamos y sigue con la retroalimentación. Fíjense que todo, todos lados tiene pelotitas, para, no, para que no hayan fugas. Acá podemos ver bien que la bobina autoinductiva está sumergida en un recipiente que es de acrílico, que está lleno de aceite mineral. También, si miramos, podemos ver que la bobina está separada, o sea, las espiras están separadas. ¿Cuántas? vueltas tendrá esto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son como 15 vueltas de calibre 2 milímetros o 3 milímetros, y arriba tiene 0,3, eh, ¿cuántas vueltas tendrá? 300 vueltas o más, no sé. El tema es que como la hagamos, funciona. El capacitor, Harro Leiden, ese frasco que está a la derecha, tiene que ser variable, o sea que nosotros tenemos que poder cerrarlo o abrirlo, darle más capacitancia o menos, porque este circuito tiene que sintonizarse. Así que tenemos que hacer un capacitor así, de, de como no salga, pero tiene que tener la variable de que sea variable. ¿Cómo podemos hacer variable un capacitor? Agarramos el frasco, lo forramos de aluminio por fuera, y adentro le ponemos el positivo, como vemos, con un alambre o con una cadenita que cuelgue hasta el fondo. Entonces nosotros lo vamos llenando de agua con sal. De esta manera, a mayor cantidad de agua va a haber más capacitancia, a menor cantidad de agua, menos capacitancia. Entonces, con simple agüita con sal, que es conductora, nosotros vamos a armar un capacitor variable súper, súper, súper dinámico. Bueno, acá estamos viendo lo mismo que viene de un libro, solo que en este libro nos muestran que este equipo se conectaba a una cama donde las personas se curaban es una cama de alta frecuencia. Vemos que un polo lo tiene la parte de la cabecera y el otro polo lo tiene la parte de la espalda. Entonces de esta manera nosotros, iónicamente, curaban a las personas. Acá estamos viendo al genio de Odín con su bobina resonante y cómo el gas de energía fría y no caliente le está dando en la cara y le abre la glándula pineal. O sea, con, imagínense que los alienígenas son de carácter negativo. La energía fría es de carácter negativo, o sea que vos, donde vos prendés una bobina de estas características, no puede aparecer ningún reptil, ningún alienígena de ninguna clase, o sea, nos hacemos invencibles, este campo es subatómico, no permite la penetración de ondas de psicotrónica, o sea que nos vamos a salvar con esto, porque imagínense, yo ahora estoy cerca de una fucking antena de microondas, y ustedes no saben lo que yo estoy viviendo, o sea, acá hay psicotrónica masiva, todas las personas tienen el ceño el fruncido, o sea, la, las ondas de la antena les fruñen el ceño, hacían todos como si tuvieran una pelota en medio de la frente. Imagínense cuando ya no estemos tan hipnotizados que no podamos pero, hacer nada. O sea, yo creo que tenemos que aprovechar ahora que la psicotrónica no es tan masiva, pero que dentro de unos meses lo va a hacer. Y no vamos a poder hacer nada, así que aprovechemos ahora, por favor. Acá estamos con el secreto de Nikola Tesla. Esto es cuando recién descubrí que el generador de Runcor con su pequeño martillito era el responsable de inyectar el pulso contraelectromotriz de la bobina primaria al centro del núcleo y de esta manera pasaba a la bobina secundaria, toda la energía radiante. Bueno, fue maravilloso descubrir esto. Observen que el borne negativo es el que está en el martillito, no el positivo. Así que bueno, esto es el secreto de Nikola Tesla. Bueno, acá estamos viendo la bobina de Darsonval, o sea, Tesla, Odin y Darsonval. Eran tres genios de la ingeniería de alta frecuencia que en ese momento estaban haciendo todo esto que estamos viendo ahora. Observen, en la cajita negra de la derecha, el salto de chispa, ahí se conecta la salida del Runkorf. Entonces, con ese salto de chispa buscábamos que la chispa se blanca abriendo y cerrando los electrodos. Cuando era blanca, el Runkorf entraba en resonancia, o sea, la chispa era, en fin, 1,618. Luego iba a los dos capacitores, jarros de Leiden, observen que arriba tiene las pelotitas, o sea, todas esas pelotitas funcionan como antena, no solo hacen que la, que la energía no se fugue, sino que también receptan la energía que sale de la bobina mayor, o sea, la bobina mayor tiene una pelota arriba, tira las ondas, las vuelven a recoger y este sistema se vuelve retroalimentado. Así que bueno, están los dos capacitores que rompen la simetría de un volumen, y luego la simetría de ese volumen se regenera en la bobina esa que está acostada de manera horizontal. Luego, la bobina que está vertical es la bobina resonante. Y esto es muy loco porque ellos usaban una bobina que la primaria la ponían de manera horizontal, y la otra la ponían de manera vertical. ¿Por qué? Porque los pulsos electromagnéticos que emitía la primera se perpendicularizaban a través de la otra bobina que estaba de manera perpendicular. Por lo tanto, todo lo que era magnético se convertía en eléctrico y de esta manera podían sacar mucha electricidad. Otra perspectiva del modelito retroalimentado de energía negativa de Tesla. Bueno, esto es lo que escribió Skapeller antes de desaparecer en los laboratorios de Hitler. Él decía que entre medio de un capacitor existe el dominio magnético del muro de Bloch, o sea, un lugar donde está la antigravedad. Y bueno, eh, es por eso él lo describe, o sea, entre medio de un capacitor está el dominio magnético del muro de Bloch. Entonces, ¿cómo podemos hacer para abrir un capacitor en dos? Ponemos dos capacitores. Ahora entienden por qué hay dos capacitores en todas estas máquinas. Porque abren el dominio magnético del muro de Bloch a través de dos capacitores. ¿Y cómo cierran ese dominio? A través de la bobina que está acostada. Esa bobina que está horizontal es la que cierra los dos capacitores. Entonces, de esa manera, esa bobina agarra eh, la antigravedad, por así decirlo. Bueno, acá estamos viendo el sistema Weir Lines de Tesla para emitir energía por el aire. Este sistema, si ven abajo, hay una rueda que dice G. ¿Por qué? dice una rueda G, eso no es ninguna fuente, bueno, es por lo que les decía. Si ustedes leen esta patente como yo la leí, e hice un video de esta patente, verán que Tesla dice que obvia poner el generador de Runcorf, porque es muy evidente que ahí va un generador de Runcorf. Así que listo, ya encontramos el secreto de por qué nadie puede transmitir energía por el aire. Porque todos quieren ponerle energía positiva a estos sistemas y no funcionan para ningún lado. Tiene que ser energía negativa. Acá estamos viendo lo que les decía, la patente del conmutador eléctrico de, de la máquina de Tesla. Y bueno, si buscan en la patente, a través del número 334,823, se van a dar cuenta que los cepillos eh, tienen un, unas placas de acero, pero también tienen placas de mica, para evitar que la chispa desgaste el sistema. Esto lo hizo en 1886, o sea, en 1886 Tesla hacía lo que quería con energía negativa. Bueno, acá estamos viendo cómo con los dos capacitores más el salto de chispa, rompemos la simetría de un volumen que luego la vamos a reparar con el conmutador que abre y cierra. Ese sería el momento uno de las bobinas que vimos hace un rato, estas, Ahí donde dice G, abajo, en la izquierda, sería, ahí donde dice T es igual a 2pi por R al cuadrado. Y fíjense, o sea, en la patente original no salen los dos capacitores más el salto de chispa. Tesla solo puso el conmutador que abre y que cierra. ¿Mm? O sea, jamás pensó Tesla que nos iban a quitar la posibilidad de trabajar con energía negativa y fría. Bueno, ahí el conmutador está abierto. Ahí el conmutador está cerrado. Cuando está abierto, eh, los capacitores descargan en la bobina de arriba, un pulso negativo de gran poder. Pero cuando está cerrado, los capacitores se cargan. Entonces, cerrado, ahí donde dice T es igual a 2pi por r al cuadrado, el conmutador se cierra y se cargan los capacitores. Se abre y los capacitores se descargan hacia las bobinas que estamos viendo, que son espirales. Bueno, ¿qué más? Acá estamos viendo, esto lo hice como un esquema en bloques, a la izquierda tenemos la batería de 6 o 9 voltios, luego ponemos un generador de Runcorf en 10 Hz, en realidad es en 8 Hz, acá era cuando recién estaba intentando descubrir cómo era el tema de la sincronía, y lo puse 10 Hz porque pensaba que el generador de Runcorf se sincronizaba con la Tierra. Bueno, resulta que no se sincroniza con la Tierra, sino que se sincroniza con el éter, con 8 Hz. ¿Por qué 8 Hz? Porque el, luego, a la salida del generador de Runcorp, en donde dice un pi y un pi, vamos a tener 8 y 8, lo mismo en el Spark gap o salto de chispa, y 8 y 8 es 16, 16 es 1,618, el número aureo. Entonces, bueno, tenemos la batería, tenemos el RunCorp. luego tenemos el salto de chispa para que entre en resonancia, ahí tiene que haber una chispa blanca, no azul ni violeta, blanca, eso es la resonancia. Luego tenemos que poner dos capacitores para romper la simetría del volumen. Se forman dos vórtices de energía que luego se reparan a través de un conmutador de carga y descarga de los capacitores. Y eso se repara en una bobina. Ahí donde dice energía fría puede haber una bobina, pueden haber muchas cosas. Ahí estoy yo disparándole tiros en la cabeza a la sociedad oligarca, narcisista, psicópata, eh, católica mormona, mormónica, <ríe> agentes de la CIA, eh, reptiles, insectoides, los maté a todos con este video, así que mueran, cucarachas. Bueno, ahí estamos viendo cómo a través de 2pi se expansiona un bloque del éter, cómo es que la, eh, la energía de la partícula fundamental de éter comienza a, a expansionarse, cuando entramos en la resonancia, entramos justo en el circuito de carga y descarga de energía y ahí nos entrega a la derecha una energía y a la izquierda otra energía. Las dos son simétricamente iguales. Es por eso que podemos sacar dos energías de un punto que es el que le llamamos zero point energy, o sea, energía de punto cero. Ahí estamos viendo los centros gravitacionales de nuestro cuerpo, cómo se excitan con la energía fría y comienzan a a expandir sus aros de energía electromagnética. Tenemos la capacidad de ser un reactor de aéter, tenemos el poder de colisionar partículas subatómicas, y tenemos la capacidad de controlar con la mente el resultado. Por lo tanto, somos tecnología, somos biorobots, humanos creadores, somos Dios. Ahí tenemos el modelo cardioide. Esto, bueno, es un poco más complicado, pero no deja de ser simple. El tema es que tenemos que saber que para receptar una onda, nosotros tenemos que fabricar una antena de un cuarto de onda. O sea, si la onda es de un metro, nuestra antena tiene que ser de 25 centímetros, un cuarto. Entonces, nosotros tenemos un cuarto de onda abajo, otro cuarto de onda abajo, esos dos cuartos de onda van a trabajar como antenas. ¿De qué? De la onda entera original portadora que está arriba, que es de donde se disrumpe la partícula fundamental de Aether. Entonces, esas ondas viajan por la carcasa de este modelo cardioide y son receptadas nuevamente por eso que tiene forma de culo. Bueno, el tema es que eso que tiene forma de culo emite de nuevo los pulsos para arriba y vuelve a disruptir la partícula fundamental de éter. Y este proceso se entrega en una retroalimentación constante. Si ustedes ven los modelos masones, que no sé, lo puede tener hasta el sillón de la casa de tu abuela, vas a encontrar a este dibujo, es más, este es el dibujo del corazón, por eso nosotros dibujamos el corazón, porque es el modelo de retroalimentación del modelo cardioide, que en este caso, bueno, yo lo saqué del modelo del catacroc, que es de un físico español, que se llama Xausten Gabriel, y bueno, tiene, tiene digamos, unos descubrimientos muy buenos con respecto al éter. Recomiendo mucho que busquen en Google el modelo del catacroc y lean todo lo que escribió en Google, Sausten Gabriel. ¿Qué estamos viendo acá? Lo mismo. Bueno, este circuito no lo entiende nadie. Mucha gente lo ha querido replicar y le ponen energía positiva y no funciona. Eh, pero no, bueno, lo vamos a dejar ahí. En el centro de la bobina primaria se produce la disrupción de la partícula fundamental de aéter, que vuelca su energía infinita a la secundaria y alimenta la luz. En el centro de la bobina primaria, que serían la, las tres vueltas, de alambre negro, se produce la disrupción. ¿Por qué se produce la disrupción? Porque es energía negativa, por lo tanto implota y aprieta la partícula fundamental de éter. En ese apretón, la partícula fundamental emite el 2 pi, o sea, para cada lado su energía. ¿Quién la agarra? La bobina. Y con esa energía la bobina prende la luz. Tan simple como eso. Bueno, acá está la carcasa del ovni que vamos a armar, acá en Guanajuato León, ya estamos haciendo los, los, digamos, buscando los precios para hacer esta, esta carcasa con madera de pino, así que muy pronto voy a estar mostrando los primeros avances, clavando maderita por maderita para hacer la carcasa y luego forrarla de chapas de aluminio. Adentro va a estar el reactor de energía fría y los cuatro giroscopios. Así que con esta nave los voy a ir a visitar a todos los que me den su dirección, por la noche los voy a abducir, y bueno, vamos a salir a ver cómo son los planetas, cómo es la Tierra, vamos a dar un par de viajes por la galaxia. Así que vayan preparando su equipo espacial, vayan haciéndose un traje espacial también, aunque no es necesario, pero bueno, para, para que lo hagamos de manera linda y la pasemos bien. ¿Qué estamos viendo acá? Una máquina de Tesla, pero ¿qué sale por la punta? ¿Fideos? ¿Qué es una máquina para hacer fideos? Esto no, lo que estamos viendo que por la punta salen, son trazas de energía fría, y ustedes fíjense, el tipo está al lado de eso y no le hace nada, y fíjense cómo es el comportamiento de la energía fría, es hermoso. O sea, nosotros con esto nos podíamos dar baños de energía fría, y hoy por hoy nos tenemos que dar baños de radiaciones solares que nos están haciendo mierda y provocando cáncer. Esto es tan simplemente como una espiral de cobre con energía radiante, o sea, con la salida de, de la contraelectromotriz. Simplemente le ponemos la contraelectromotriz a una espiral de cobre y por el extremo del medio va a salir lo que estamos viendo en pantalla. Acá estamos viendo el modelo subatómico de disrupción subatómica, la implosión. Esto es lo que sucede entre medio de una chispa. Esto es lo que nosotros vamos a amplificar con el reactor de energía fría del OVNI y vamos a viajar adentro de este modelo de Aether. Bueno, volvemos a lo mismo. Acá tenemos las tres máquinas. La primera de la izquierda es la de Tesla, la segunda es la de Darsenbal, y la tercera es la de Odin. ¿Cuáles son las cosas en común de estas tres máquinas? La batería, el Runkorf, la chispa, y los dos capacitores. Luego que rompieron el la simetría del volumen los tres, cada uno le hizo... Su, su manera. Tesla lo hizo de una manera, Darson Ball lo hizo de otra, y Odin lo hizo de otra, pero los tres sacaban energía fría. Presten mucha atención a este plano, porque este plano está en el fucking Wikipedia, en el fucking Wikimierda, mi diciendo que esto es charlatanería. Cuando en realidad, como les decía, no nos ocultaron nada, nos lo pusieron en las narices. Imagínense, nosotros acá tenemos la liberación de la esclavitud de la raza humana en el fucking wiki mierda, y lo tenemos en las narices y nadie puede entender qué mierda está pasando acá. Bueno, acá tenemos el sistema de retroalimentación de Tesla nuevamente, el rayo de la muerte, por ejemplo, vean este rayo de la muerte, eh, ahí donde está la bobina con dos rayos, abajo, termina ahí decimos, pero ¿dónde mierda conectó esto? Bueno, ¿dónde mierda lo conectábamos? A la salida de un equipo de energía negativa, porque con energía positiva no podés hacer ningún rayo de ninguna clase, o sea, y con energía negativa, pero hacemos el rayo de la muerte, y con el rayo de la muerte utilizamos el aéter como medio, como vehículo, estamos utilizando un fluido que viaja a 600.000 kilómetros por segundo, imagínense, no solo podemos hacer lo que queramos, sino podemos hacer un poco más. No quiero decir ahora, para no meterles ideas raras en la cabeza, pero esto es un rayo de partículas que desmaterializa, Así que bueno, imagínense, podemos hacer las mil y una, prepárense. Acá tenemos el modelo real, o sea, acá le puse lo que le faltaba a la patente para que lo puedan ver completito, Como la espiral está adentro de dos vueltas de alambre que van enganchadas a los capacitores, la de la izquierda y la de la derecha. De esta manera nosotros muy fácilmente transmitimos energía de un lado al otro. Muy fácilmente. Es hermoso. Este modelo también lo voy a estar haciendo, luego que hagamos el RUNCOR y el OVNI, voy a estar haciendo este modelo para que podamos ver cómo podemos transmitir energía a los pueblos, y las máquinas, cuanto más hayan, se empiezan a comunicar entre ellas, porque como el RUNCOR está sincronizado en 8 Hz y encuentran la resonancia, la energía viaja por la Tierra y se conecta con todas las máquinas, o sea, las máquinas, cuanto más hayan, se fortalecen entre ellas. Ahí están las ondas escalares viajando por la Tierra y por el aire, cosa de que uno piensa que las ondas viajan por el aire cuando en el caso de la energía eh, escalar, o sea la energía fría, viaja por debajo y viaja por arriba. Por debajo las ondas magnéticas negativas, por arriba las ondas radiantes positivas. El Runcorp tiene que ser de un tamaño específico, exactamente como vos quieras. Acá estamos viendo el Runcorf, estamos viendo el núcleo de varillas de hierro, con un martillo que da la sincronía en 8 Hz, estamos viendo la chispa arriba, los dos bobinados secundarios, o sea, los dos carretes, y abajo tiene el capacitor. Ese capacitor está conectado entre el martillo y el polo negativo, y es el que va chupando la energía contraelectromotriz. Acá estamos viendo la torre que va a construir la Fundación Amenofis. Próximamente transmitiremos energía fría para todo el mundo. La energía fría usa el aire como conductor, por lo tanto, si nosotros hacemos una torre de estas características, la energía fría se va a propagar por la Tierra y por el aire, dando la vuelta al mundo, y vamos a abastecer de energía al planeta entero con, tazo, con tan solo una fucking torre, con forma de qué? De pito, parece un pito, ¿no? Bueno, y acá tenemos al sistema completo, Runkorf, chispa, dos capacitores, luego la bobina autoinductiva, luego hay un Spargap con un capacitor, y por último la última bobina autoinductiva. Ahí arriba dice salida de energía fría infinita, siempre y cuando el generador de Runkorf esté zapateando el martillo en 8 Hz esos dos polos que están arriba ya los podemos tocar con la mano, y no nos hace nada. Podemos prender las lámparas con las manos, y no nos hace nada. Si esa energía nos la ponemos en cualquier parte del cuerpo, vamos a sentir un pequeño frío, un adormecimiento, porque en la antigüedad la usaban como anestesia, podían sacar muelas y hacer operaciones aplicando esta energía, y esta energía curaba. O sea que mientras que vos eh, hacías una cirugía con esta energía, al mismo tiempo la energía te curaba. Bueno, ahí estamos viendo el planito que hice hace poco, de todo el sistema para sacar energía fría como el que acabamos de ver, más el reactor de energía fría de Carl Chapeller. Vemos cómo están los dos electrodos, la carcasa de acero, que está al vacío, y arriba tiene la carcasa de cerámica. El Runkorf con sus chispas. Acá está el libro de inducción Coils. Este libro se los recomiendo leerlos a todos. Próximamente lo voy a estar posteando en el Facebook. El tema para hacer un carrete de Runcor y un ovni es que nosotros tenemos que hacer un carrete simplemente de las medidas que sean. Porque el carrete, al estar sincronizado en 8 Hz, se sincroniza con el cosmos. Por ejemplo, o sea, tenemos que entender que de un carrete de Runcor chiquitito. Por más que sea chiquitito, podemos sacar mucha, mucha energía. O sea, no mucha energía, energía infinita. Es eso, lo tenemos que entender de una vez por todas. Porque la gente sigue preguntando, pero con un Runcor chiquitito saco poquita y con un Runcor grande, no, no, no, no, no, no. Con cualquier Runcor sincronizado en 8G y que tenga la chispa blanca a la salida, sacamos infinita. Grábense esa palabra en la cabeza, por favor. Así que... El que quiera hacer un runcor de 3 centímetros, lo haga y verá los resultados maravillosos. El que quiera hacer un runcor de 30 centímetros, lo haga. El de 60 centímetros, lo haga. O sea, el tema es así. Yo creo que los hombres, por sobre todas las cosas, deberían hacer el runcor al tamaño de su pito. El que tenga un pito grande, que haga un runcor grande. El que tenga un pito chico, que haga un runcor chiquito. Pero de todos los runcor van a salir energía infinita, así como sale energía infinita del pito de cada uno. Así sea chico o grande. Bueno, hay un dicho que dice que es preferible chiquita y juguetona que grandota y sonza. ¿Viste? O sea, así que no importa que sea chiquito el generador de Runcor, va a salir energía infinita. Acá estamos viendo cómo con el generador de Runcor podían alimentar un tubo de rayos X y con una placa, que es la que dice F, podían ver en tiempo real los huesos de una persona y todo el tiempo, o sea, no tenía, hoy por hoy, si te hace una radiografía, tiene que ser de milisegundos, porque como usan el mismo tubo, pero con energía de alto voltaje positiva, la energía nos mata. En cambio, con energía fría, oh, podíamos hacer videos en tiempo real, metíamos la mano y veíamos la placa esa que dice F, nuestros huesos en tiempo real, y además nos curaba. Acá estamos viendo una pila con dos bobinas, que generan qué un pulso entre medio. Ahí donde dice D, genera un pulso. Bueno, esto está en el libro que, que sale para armar el Runcorp. Eh, la verdad, la verdad, la verdad, no me acuerdo bien para qué mierda era esto. Acá estamos viendo un spark gap dos electrodos, que son los que dicen D, el salto de chispa, y después dos imanes, que son los que dicen P, hacen que no dejan pasar a los electrones, solo pasa la energía fría. Bueno, seguimos con el generador de Runcorff y sus combinaciones clásicas. Acá tenemos una bobina de pulsos escalares para la generación de energía escalar y radiante. Como podrán ver, tiene solo un primario, utiliza el secundario, eh, utiliza el martillo para la frecuencia, los pulsos de back fm o sea, los contraelectromotriz, se cargan en un capacitor, y con esa energía excitamos una bobina de Tesla con pulsos escalares fríos. Entonces, esta energía, esta bobina de Tesla, va a emitir gas blanco, y no violeta, como cualquier bobina de Tesla emite al día de hoy. Y si la tocamos, nos da una descarga eléctrica que nos electrocuta. Bueno, esto es gas blanco que cura y te abre la pineal y te limpia la sangre. Acá estamos viendo en grande, a la izquierda, el ovni, la carcasa, eh, perdón, el reactor frío del OVNI, podemos ver que lleva dos imanes en el baricentro, un disco de aluminio al medio, dos discos dieléctricos, uno arriba y uno abajo del disco de aluminio, lleva unos tubos de cerámica para sostener la esfera central de la esfera de cerámica que va afuera, vemos que está el vacío, que el polo positivo está arriba, el polo negativo está abajo, bueno, con estos dos polos vamos a electrificar la carcasa de arriba y de abajo del OVNI, y a la derecha podemos ver cómo la batería alimenta un runcor, el martillo está en 8 Hz, luego le sigue un Spark Gap SG, el salto de chispa en resonancia, los dos jarros Leiden, los capacitores que rompen la simetría del volumen, podemos ver la primera bobina autoinductiva, luego un capacitor, y luego la bobina segunda autoinductiva que tiene un Spark Gap, luego energía fría, que la podemos tocar con las manos, prender lámparas con las manos, generar bolas de luz de nuestras manos, poder levitar y hacer 10.000 millones de cosas. Así que bueno, les presento las varillas de soldar de Rutilio Tantalio, llamadas ER70S6. Con estas varillas vamos a poder hacer el núcleo del Runcor, eh, que nos dé una energía superior. O sea, primero que estas varillas se desmagnetizan mucho más rápido que las varillas de hierro dulce, por lo tanto les recomiendo esto. Una vez que hagamos el manojo de estas varillas, los tenemos que pegar con cola loca o con la gotita, o con cianocrilato de sodio, para que se compacten y el rutilio tantalio nanométrico que tienen las capas de estas varillas se vuelve a piezoeléctrico y generen más energía radiante. O sea, no solo se desmagnetizan rápido, sino que generan energía radiante a través de la compactación de las varillas. Volvemos al Runcorf y creo que este ya es el último dibujito, ¿no? Sí. Bueno, primer directo rompiendo el sistema de Amenofis para que todo el mundo ya entienda que toda esta tecnología estaba oculta de nuestras narices, que Amenofis descubrió solamente la energía fría, inventó eh, la teoría del aéter, porque cuando yo empecé con todo esto yo le preguntaba a todo el mundo y no existía, y bueno, tuve que inventar la teoría del aéter. Así que bueno, pero no inventé nada, simplemente, bueno sí, inventé la teoría del aéter. Pero los aparatos ya estaban. Si entran a la cuenta de Google, van a encontrar todos los planos para hacer el Zapper con la lista de componentes para hacerlo. Eh, a todos los que quieran hacer el Zapper, lo pueden encontrar las instrucciones acá. Todas las instrucciones. Bueno, en la cuenta de Google tengo muchas fotos y tengo cosas que escribí, así que les recomiendo mucho entrar acá y leer. Eh, estos son videos que tuve que sacar... Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que ya es tiempo eh, de finalizar este video. Vamos a ver si sale en mi canal.